Están sondeando de la noche a la mañana Yo sé que las ratas quieren verme metido en cana Nosotros no nos refugiamos negro para nada y Seguimos estando en todos lados ponemos la cara Ey, y quiero más en mis pies Haciendo cantidades que nunca en tu vida vas a ver está mirando el ventanal no te lo podés comprar Tu casa tenés que vender si este Si no cabe tu actitud, te hacemos la cruz como Virgil Esa sabe es fan, pero un locuro, oscuro ella dirte. Dirty Estoy recorriendo su cuerpo mientras estoy contando su piercing Te vaciamos hacia esa perra es media kinky Yo soy real, promesa de pinky Dicen que son gorilas, pero ellos son todos Te digo, 300 como y Pregunta si yo tengo el plug y le digo que sí, sí Sí sí. No se están sondeando de la noche a la mañana. Yo sé que la rata quieren verme metido en cana. Nosotros no nos refugiamos negro para nada. Seguimos tanto en todos lados ponemos la cara. No se están sondeando de la noche a la mañana. Yo sé que la rata quieren verme metido en cana. Nosotros no nos refugiamos negro para nada. Seguimos tanto en todos lados ponemos la cara.